Doctor Frío, ¿qué mierda quieres? ¿Vos okay. conoces al, ¿No? <risa> al doctor Mengeche? ¿Piensas que soy boludo? No. ¿Quieres que diga quién así tú dices el que te llenó culo de leche? Vete a la mierda. Andate la concha congelada de tu hermana. Doctor Frío, ¿qué mierda quieres? ¿Vos conoces al doctor Mengueche? ¿Piensas que soy boludo? No. ¿Quieres que diga quién así tú dices el que te llenó culo de leche? Vete a la mierda. Andate la concha congelada de tu hermana. ¿Por qué les molestó y les ofendió tanto esta escena? Pero me nunca me se quejaron con él. Ex... ¿Por qué vale. les molestó y les ofendió tanto esta escena? A mí no me molestó y prácticamente me dio igual. Pero nunca se quejaron con él. No, sí se quejaron. Eh, incluso años después, imagino que de 2007 sí había un montón de gente que se quejaron y me acuerdo de adolescentes que todavía se quejaban de ese baile y todo eso, ¿no? Es extremadamente sencillo. No solo se trata acerca del ridículo, se trata de que los bailes de El Hombre Araña Malo, de Peter Quill... No, siempre los bailes ridículos aunque sean de hombre y mujer siempre fueron criticados, eh. Solo fue de sí eh. The Groot no de Peter Quill. de Groot no son vulgares y tampoco están sexualizados. Y finalmente me gustaría decir que todas esas escenas tienen un objetivo. En la película de Spider-Man el hombre araña está bajo el efecto del simbionte, razón por la cual existe esta escena para demostrar que Peter Parker ha perdido cualquier tipo de vergüenza y que está metido demasiado en sí, el no, no, no, no. Peter Quill es el baile que salvó al universo. Sí, sí. Y el baile de Groot sirve para establecer el tono de la película y también para dar un toque cómico al inicio, porque lo que viene después es completamente catastrófico y triste. La escena de She-Hulk sucede porque sí. Y no quieren que la gente demuestre que esta escena no les gusta. Bueno, cualquiera tiene su opinión, pero a mí los baile me dieron un igual. Uno da risa, uno no. La de she no me dio risa, me... me generó